Hey, tú, dude, sí, tú, eh, de casualidad no has pasado por mi Discord. Si no, pues si no has pasado, pues, va a pasar ahí, hermano. Subimos unos, unos momazos, hay gente que tiene los mismos gustos que su ahí anime. Hoy. Así que si quieres pasar ahí, hermano, pues, ve a Discord. Ahí te dejo el link en la descripción y, pues, espero que les guste este video. Yo te digo algo Nadie se mete conmigo Nadie ¿Esos qué? Lo... Ay, sí? Lo tengo a la vista. Ah, pero mañoso que eres, eh Quédate, por favor. De... Este... Ah, míralo. What the fuck? What the fuck was that? el nacido culeo con Chetumari. ¿Qué tal, gente? Equipo especial, Raycan. Que tú digas, no manches, Pepe. Pero si quieren, miren, vean. Vamos a vernos con Suaji. Yo no soy todo un, un capísimo Y compa la Jenny 6-4, nos están atacando 6-4, repito Ayuda, sube, sube, sube, sube sube. Oh, voy, oh, voy, oh Oye, qué bonito helicóptero, ¿eh? Un lugar para ay, cae, cae, cae Salte, baja, ya está, apúrate, por favor Vamos a ir a la zona 6-4. Seis, 6-4, cuatro. Seis, cuatro, ya aterrizaste. Esmuévete. Pues Andas valiendo, verga. No manches. Oh, la bestia. Oh. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ni, ni, ni modo, ya se lo perdió Seis, Seis Tengo Tengo pala oh, oh, <mimitatétais> bien, <mimitat Dana Ingán> <mimitat spoon> bien ven eso así me gusta, miren, vean lo vamos a probar como se debe. Como se debe, gente. Ay, de Druman Ah, la Jenny. Ahorita, ahorita le pido paro para que me lleve. Ahorita hay que probar esta preciosura de automóvil. Para que parta leches. Ahora sí, nadie se va a meter conmigo. Mira, un coche, un coche, un coche, un coche en movimiento. A ver qué hará. Gente, gente, gente. ¿Hay alguien aquí afuera? Hola. Vale, huevos. Ay, Voy a explicarlo. Ella me dijo, ella me dijo que mi mamá era hombre. Bien, joder. Ah. No. Que no se levante. Gente, 6-4, me tienen rodeado, 6-4. Ah Sheriff Ah, es que te pasas de burger. ¡Ses cuatro! Me tienen rodeado otra vez Órale, güey, pa' que se va? que se asco, para que se antoje Ah, ¿usted es mujer, discúlpeme Discúlpeme por las molestias, eh Discúlpeme ¡Ah! Bájale. ¡Dos en uno, culos!